Dice tu ángel del amanecer. El poder del pensamiento es más fuerte de lo que te imaginas. Todo aquello que creas que podrás, lo lograrás. Será un día bello. Se te revelará aquello que te resulta necesario saber o aprender. Y lo que necesites, te será otorgado. Debes aceptarlo traigo amaneceres para ti. Haz tu pedido a Dios que te escuchara. Visualiza aquello que necesites. Con fe, en Dios, las fuerzas supremas y tus plegarias no serán vanas. Dios nos ha dado una fuerza interior que todo lo puede. Tu imaginación será la que te lleve a pensar lo bueno que te sucederá. Hoy es un día propicio. Me verás en tus ensueños.